Yeah, yeah, esto es fantástico, el Lion Records, ya la sabes, con el anónimo, fantástico, producciones. Se la pasa solitario en la habitación, toda la madrugada roto anda su corazón, él vive en su propio mundo donde no hay dolor, abandonó sus sentimientos por una razón, se la pasa entre cristal y botellas de alcohol, siempre con la esperanza que llegue a algo mejor, ya perdí Miedo, subí de una canción Con el cor acelerado De tanta adicción Carga con muchas heridas Soy cansado de la vida Creo que ya perdió la vía No sé dónde va Entre pases de cristales Ha pasado tempestades Muchas olas en sus mares No sé dónde va a acabar Escucha que hoy te cuento Una historia de dolor Que empezó con amor Y el coro roto terminó Y el coro roto terminó Escucha y solo siente la canción Recuerda que para todo problema existe una solución Recuerda que para todo problema existe una solución es la historia de alguien solitario Quería cumplir su sueño, él no podría lograrlo Tener una vida con ella y morir a su lado Ese era su anhelo antes de él dejarlo Pero todo cambió, en adicciones se perdió Él conociendo el licor, su vida al condenó El camino perdió y buscando la salida Él caminaba solo por una avenida con un gallito él sentía que su vida nada valía Él encontró la muerte, él quería darle fin a la partida Ella se lo quería llevar Pero él le pudo comentar que a ella la amaba Y la quería olvidar En su mente él pensaba cómo la podía engañar Así que un trato hizo para ya no dejar Que su vida terminara Y al final de esta historia recuperarla Para sentirla cerca y acariciarla Y por las noches a ella por fin tomó esta es la historia, esta es la historia, esta es la historia que te voy a contar En mi memoria, en mi memoria, en mi memoria esto va a terminar